Este video está dirigido únicamente a las personas que van a postular a la UAR por primera vez, porque tenemos otro video que es para las personas que han postulado anteriormente. Este tutorial está dividido en tres partes. Primero, completar la ficha de admisión de alumnos nuevos. Segundo, la creación de cuenta de usuario en nuestra plataforma UCampos UAR. Y en el paso 3, generar tu postulación a nuestros cursos.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 Para avanzar entre página y página, deberás presionar el botón Siguiente. Al completar tu ficha, considera las siguientes recomendaciones. Primero, la ficha contempla varios campos de carácter obligatorio, marcados con un asterisco rojo, lo que significa que debes completarlos para seguir avanzando. Segundo, tómate tu tiempo. Responder este formulario digital te puede tomar unos 10 a 15 minutos. Tercero, Procura anotar correctamente tu correo electrónico porque lo necesitaremos más adelante. Usa siempre un correo electrónico vigente y preferentemente de uso personal. Cuarto, no dejes tu ficha de admisión a medio terminar de un día para otro. De lo contrario, podrías tener que empezar todo de nuevo. Después de completar todos tus datos, te encontrarás con el botón Enviar. ¿Estamos listos? Bien, presiónalo para finalizar el proceso y completar este paso. Atento, si no presionas Enviar, nunca recibiremos tus datos y tu postulación nunca se efectuará. ¡Eso es! Hemos finalizado exitosamente el primer paso de nuestra postulación. El segundo paso de nuestra postulación es crear tu cuenta de usuario en War una plataforma online de gestión curricular que será nuestra principal vía de comunicación entre postulantes, estudiantes, docentes y el equipo de coordinación académica. Si completaste exitosamente tu ficha de postulación explicada en el paso 1, entonces te pedimos que revises tu correo electrónico, el mismo que indicaste en la ficha de admisión. Deberías encontrar en la bandeja de entrada un correo con el asunto... Te damos la bienvenida a la Universidad Abierta de Recoleta. ¡Ábrelo! Lee atentamente el correo. Notarás que en el mensaje existe un enlace destacado llamado crear contraseña. ¡Pínchalo! Se abrirá una nueva ventana directamente en UAR, donde crearás finalmente una clave de acceso. ¡Atención! Tu correo electrónico estará previamente ingresado. ¡No lo cambies!